les quiero explicar una de las consultas que normalmente nos hacen y es qué colores de miyuki se despintan o pueden de decolorarse para esto vamos a utilizar como guía la página de miyuki del fabricante y les voy a indicar en dónde podemos encontrar esa información de igual forma nosotros en nuestra página en los productos ustedes ven que hemos colocado una cenefa o una franja donde nosotros advertimos que los colores se pueden decolorar ¿ya? Eh, entonces esta información también está disponible en nuestra página digamos que tienen la advertencia cada color eh, que puede presentar ese problema tiene como como esa esa advertencia eh, pero les voy a explicar para, para tener un poco más de información porque son tres características que pueden hacer que el, el el Miyuki pierda su color. Entonces, vamos a ingresar a la página de Miyuki. Es esta página que ven acá. Vamos a ingresar donde dice Seed Bits. Y vamos a ingresar donde dice Delica Round Convert. Eh, perdón. Vamos a ingresar donde dice Delica Col Color and Durability. Listo. Entonces, aquí vamos a tomar como ejemplo para explicar el color negro que es el DB0010. Eh, acá en esta parte donde dice Search. Eh, la caja de búsqueda pueden colocar DB que es como la sigla de Delica bits y 0010 es el código del color el negro que son los colores pues que más eh, se mueven entonces eh, el Miyuki se puede decolorar por tres aspectos el primero que, que está deletreado con, con la letra A son colores que se pueden pueden perder el, el color se pueden decolorar con el tiempo o por la luz solar ya es básicamente lo que dice en este, en esta parte eh, la característica B son colores que eh, pueden perder el color por la fricción o el contacto con el, el sudor o sea si vamos a diseñar piezas eh, que tengan contacto con el sudor y esta característica no esté bien pues eh, en lo posible no evitar eh, evitarlos pues para, para no tener, tener problemas o reclamaciones con nuestros clientes la característica C son colores que se pueden alterar alterar su color por la fricción o sea cuando tomamos un trapo seco y empezamos a limpiar el accesorio entonces eh, que, que es algo muy relacionado también con la fricción pero pues acá no es por el sudor sino solamente por el tema de fricción ya y la D son colores cuando aparece la letra n que vemos aquí son colores ustedes saben que hay algunos galvanizados y en los galvanizados normalmente se utiliza el níquel para evitar la migración del cobre o sea para evitar que las piezas se vayan colocando como rojas entonces esos productos que tienen níquel aquí van a aparecer con una letra n si tiene el guión significa de que no tiene o sea no tiene problemas de níquel, o sea, no está hecho con níquel, no, no contiene níquel, y son productos pues, que pueden tener contacto con la piel eh, en caso tal de que no despinten por su sudoración. ¿Ya? Y básicamente eso es lo que dice acá, que eso, hay que tener cuidado en usar estos productos en joyería cuando tenga la N, que tengan directa contacto con la piel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede producir alergias, el níquel puede producir alergias listo entonces vamos a ver la nomenclatura el cero qué significa el cero significa que son productos que no tienen ningún problema en ninguna de las tres características o sea este no se va a decolorar por el sol ni por la sudoración ni por el limpiarlo ya cuando cuando un producto aparece con ceros significa que no va a tener ningún problema cuando aparece el guión significa que puede tenerlo puede tener ese problema por eso hay que trabajarlo con eh, cuidado digamos o hay que tener ciertos cuidados con, con el producto ya entonces digamos que pudiera tener esa, ese, ese inconveniente y la x eh, significa que no tiene una durabilidad fuerte y que requiere mucha atención para su uso entonces cuando veamos que un color acá tiene la x debemos de tener de fijarnos en cuál si es por su sol si es por eh, su duración o si es por fricción eh, para mirar a ver de qué forma usamos entonces se preguntarán por qué miyuki vende colores que se que, que pierden el color porque miyuki no nació y además vende sus productos sus délicas también para realizar productos como cuadros ya se hacen unos entramados con diferentes técnicas para hacer cuadros ustedes pueden ver de pronto un poco más de esa información a ver de pronto por acá como estos ya este tipo de tramas y, y, y cuadros ustedes los pueden eh, se pueden hacer y esto pues no va a tener ni eh, contacto directo con el sol ni va a tener sudoración ni se va a tener se va a limpiar normalmente cuando se hacen estos este tipo de, de, de diseños pues se le coloca un vidrio para protegerlo ya entonces eh, esa es la razón por la cual miyuki vende algunos productos que se pueden decolorar. Entonces volvamos al cuadro. Recordemos que es acá donde dice Delicate Color and Durability. Entonces aquí, si nosotros no le colocamos en la caja de búsqueda ningún color, pues él nos muestra la tabla completa. Y aquí vamos a poder identificar qué colores pueden despintar y qué no. Para simplificar un poco este proceso, es que nosotros hemos eh, colocado esta franja que eh, nos advierte de que el color en algún momento de, se puede se puede eh, ir cambiando o se puede colorar ya pero pues si ustedes quieren tener mayor detalle por ejemplo si colocamos el db 005 que es este color de acá pues aquí no, no nos en nuestra página no mostramos ninguna advertencia pero podemos escribir el color db 05 y vemos que es un color que no tiene níquel y que no va a tener ningún problema ni por sol ni por sudoración ni por fricción entonces eh, esto es eh, básicamente lo que como las condiciones o las características por las cuales los colores de miyuki se pueden se pueden decolorar ok entonces eh, espero que esta información sea de mucha utilidad que en el momento en que vayan a comprar si quieren si gustan puedan, puedan eh, validar esta información pero como les digo, nosotros lo que estamos haciendo es que evitamos traer esos colores cuando los identificamos. Sin embargo, hay clientes que a pesar de que conocen y le advertimos sobre la situación, nos los piden. Listo, entonces espero que esta información sea de mucho valor para ustedes, para poder identificar y conocer cuáles son esos colores de Miyuki que pueden eh, decolorarse o desteñirse. Muchas gracias.